Una vez más fui excluido de otra asamblea específica de género. ¡Mailu, solo es una aburrida lección sobre la salud de las mujeres! Es que no es justo que me pierda la gloria de esta asamblea solamente por el hecho de que soy un hombre. Por favor, no te introduzcas por los ductos de aire de nuevo. Si las mujeres de hoy pueden ser tan activas, ¿por qué la transpiración es tabú? hacer? No lo sé, creo que solo estaré con mis amigos ¿Tienes amigos? Por supuesto que tengo amigos um, nunca te he visto con amigos Nikki. todos tenemos amigos Hola amigos ¿Quién eres? Soy yo, Milo Kamalani Por favor, hemos estado en la escuela ocho años Entonces tú eres el que siempre ha estado con las dos niñas Sí, sí, ese Adiós ¡Hola amigos! Fue sensacional la escena de venganza de hombres cuando Crusher destruyó esa tonta galería de arte. ¿No? ¿Oh? <risa> ¡Sí! Fue genial la parte en el viaje de Cecilia, cuando se ve forzada a elegir entre el pony que ama y sus sueños en el circo. Me acuerdo que esa parte es genial, no recuerdo... ¡Qué lindo! Hola chicos. Una exposición de carburadores de 52 horas en la arena de Llana. ¿Qué podía ser mejor, amigos? Uh, ¿Bucear en una piscina llena de mi sudor? ¿Besas a tu mamá con esa boca? Ay. ¡Milo, qué pasa! ¿Y tus amigos? ¡No tengo amigos! <risa> no soy bastante hombre para tener amigos. Solamente tengo amigas. Te verán. Por favor, tienes que ayudarme a ser un hombre. ¡Por favor, hazlo! ¡Ayúdame a ser un hombre! Ah, uh, Milo, estás siendo ridículo. Estás bien como eres. ¡Claro que te ayudaré! ¡No, Pepera! Oh. ¡No sabes lo que haces! Sé que mi amigo Milo me necesita y es todo lo que necesito saber. ¡Ay, de nuevo no! haré toda una vida de salir solo con niñas... ...y no descansaré hasta que seas todo un verdadero hombre. Hombre de 12 años estaba atrapado bajo las presas... ...experimenta severa falta de hombría. ¡Ay, miren qué hermosas violetas! No se preocupe, enfermera Nikki. Cortaré esas violetas con el monstruo de la virilidad. ¿Necesitas alguien con quien hablar que te aconsejen? Y si alguien de ustedes necesita de alguien que le dé un consejo, yo soy su hombre. ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Señor Fink! ¡Oh! ¡Milo quiere hablar con usted! Bueno, me preguntaba... quería saber... Quería... ¿Cómo ser todo un hombre? No lo quieres, niño. Hice el salto de la virilidad y caí muy duro. ¿Qué no lo ves, Cher? Ella te amaba. Y lo expresó del único modo que sabía hacerlo. Lo hizo tejiendo. Lo que pasa es que nunca lo había pensado así. Ah, y acerca de ese salto a la virilidad... Ahora no. Reclamaré a un corazón por un amor perdido y hallado. Uh -uh. ¿Casadora? ¿Calcetines? ¡Oh, estos calcetines están limpios. ¿Cómo esperas que sea un verdadero hombre con calcetines limpios? Lo siento yo. Necesita herramientas pronto. Lo del fin fiasco fue mi culpa. No necesitas consejos. Necesitas acción. Oye, ¿estás segura? Confía en mí. Tú tienes que arrojarte a la piscina de lava de los hombres. Oh. Tienes que unirte al más brutal y rudo de los deportes. Oh. <risa> ¿Estás listo, tigre? Así que ve a patear algunos traseros. Oh. ¡Sé un hombre! Ah. ¡Tienes que demostrarlo, Milo! Oh. ¡Violencia! ¡Ah! ¡Milo! ¡Milo! Oh. No importa lo que hagas, no dejes que usen el control remoto. Me siento como... ¡No hablas de tus sentimientos! ¡42 centímetros cúbicos de removedor de sensibilidad! ¡Ya! ¡Su presión disminuye! ¡Lo perdemos! Oye, ¿por qué tan deprimido, hombrecito? ¿Qué? ¿Hombrecito? Ah, ¿quieres discutir lo que te molesta con este experimentado viejo? Estoy buscando la habilidad. Pero todo lo que intento solamente me confunde más... Temo que nunca aprenderé a ser todo un hombre. ¡Ah, eso es fácil, amigo! El secreto para ser un hombre es... Y lo único, lo único que necesitas saber es que tú... Y por todos los santos, no olvides asegurarte de que... Cocker Spaniel... <risa> Me alegra que conversáramos. Ven conmigo Pero... cuando quieras, ¿de acuerdo? Siempre tengo tiempo para un hijo adoptivo. <risa> cosa que no he intentado. No, está muy débil. ¡No podrá sobrevivir! ¡Rayos, Nicky! No solo soy su doctora, soy su amiga. ¡Denme el virilador! Para evitar esos errores sociales tan masculinos... ...para nutrición y equilibrio... Ay, no. oh, ¿Cómo llegó esto aquí? Ustedes dos hacen un gran escándalo por nada. El hecho de que sea menos que un hombre... ...en realidad lo hace ser mucho más que un hombre. ¿Soy menos que un hombre? ¡No! Bueno, sí, pero tu falta de hombría te hace ser mejor. ¿Qué? ¿Falta de hombría? Eso se llama falta de machismo. ¡Ay! Demasiado ver chicas. Debo ver a hombres. ¡Oye! ¡Eres un cobarde! <risa> ¡Sí, tú! ¡Milo Kamalani va a deshacer la bicicleta con tu gran trasero! <risa> Nos vemos afuera en cinco minutos No, no faltes Oye, una pregunta ¿Estás loco o qué te pasa? Es muy fácil Derrotas al grande de la escuela y te convertirás en el mejor Ya no veas tanta televisión, ¿en dónde lo aprendiste? En el programa hombres de su casa ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Esto va a ser genial! De mi rostro, mira la clave es aprovechar la energía interna en tu cuerpo. O Taichi, estoy completamente en paz conmigo mismo y con mis hermanos. ¡Ah! Espera, amigo. Solo quiero devolverte tu dinero. Ay, no peleaste con el grande de la escuela, pero no es problema. Puedo arreglarte una pelea con Dieter y así. No, no, olvídalo, Pepper. Nunca seré todo un hombre. ¡No tengo remedio! ¡No me dejes ahora, Milo! ¡Doctora Pearson! No. Tiempo de falla viril. Cuarto periodo. Hizo todo lo que pudo. Y ella me dejó. Ni siquiera le importó que papá la recogiera en un convertible. ¿Quién conoce a las chicas de todos modos? Eso es lo único que yo sé. Uh, ¿Sabes acaso cómo piensan? Ellas piensan que no deberían llamar las chicas. ¿No entienden? El gran desafío de nuestras jóvenes vidas de hombres es descubrir la mente femenina. Ninguno es bastante hombre para saber cómo piensan las chicas, las jóvenes chicas. Ellas piensan como nosotros. Uh -huh. Solo que tienen que leer entre líneas, es todo. Uh, por ejemplo... Si una no te mira a los ojos, es obvio que le agradas. Eso o oh. ni siquiera existes. No. Oh. Así que un hombre poco viril puede parecer más hombre a los ojos de las mujeres. Así son ellas. Son como animales salvajes. Tienen tanto miedo de ustedes como ustedes de ellas. Oh. <risa> Milo Cavalani! ¡Eres el hombre! ¡No! Oh. Oh. Tal vez fallaste Milo. como hombre, pero yo fallé... ...como amiga. Nadie falló en nada, Pepe. Yo siempre fui un hombre. Estábamos atados a muchos mitos y estereotipos. Ser hombre no se trata de ganar una pelea o admirar autos. Tenemos que ser nosotros mismos. Somos personas. ¡Oye, Milo! Hola, Sigue así, amigo! <risa> Oye, Kamalani, buen consejo. ¿Le diste un consejo a uno de octavo? ¡Ay, ¡Milo! ¿Qué le dijiste? Lo siento, eso es cosa de hombres. ¿Hay barritas de pescado?